saludos cordiales PRIXLINERS de todo el mundo os habla en directo luis Brisline siempre emite en directo si estás viendo esto en estos momentos la aplicación de youtube está avisando a todos los suscriptores si lo estás viendo esto es que lo estás viendo luego eh, si te gusta suscríbete y dale a la campana porque siempre emitimos en directo ¿Vale? y así en los próximos live puedes preguntar en esta ocasión estamos con vanessa y con alfredo llevan dos meses aquí en madrid y están arreglando sus papeles nos van a dar su opinión sobre todo el proceso cómo es yo también os doy mi opinión si tenéis alguna pregunta podéis los que lo veis en directo ponerla ahora mismo en los en el chat y los que lo veis luego ponerlo en los comentarios también os recuerdo que os hago consultorías todos los días de lunes a domingo en instagram vale que si os parece bien, pues pasamos al, al tema. Si, si queréis, Vanessa y Alfredo, presentaros para que os conozca la audiencia, voy a ceder mi micro. Toma Vanessa. Y contaros un poco. Pues eso. Okay, yo, hoy, si yo soy Vanessa, él es mi esposo Alfredo, venimos de Venezuela, tenemos exactamente dos meses acá y apenas llegamos el 10 de agosto. Eh, cayó sábado, nosotros pedimos el asilo el día lunes, la cita para el asilo luego nos las dieron directamente el día martes, el día siguiente fuimos, eh, ahí redactas tu caso, el por qué pides asilo ellos toman nota de todo esto para así eh, en la siguiente cita que te toca ir y presentar tus pruebas y todo esto y es una cita verbal, pues ya ellos tienen un adelanto de todo lo que tú planteaste en el caso nosotros en esta cita pues presentamos nuestras pruebas de una vez, las puedes presentar en un pendrive, el cual ellos quedan con ese pendrive y bueno, se llevan todas tus tu pruebas y okay. puede ser en pendrive, las puedes llevar este físicamente, ¿verdad? Tus papeles. Tráete todo lo que tengas a la mano a la hora de. de de solicitar tu sitio, ¿okay? porque bueno. te van a pedir todo. Ha sido rápido entonces vuestra, o sea, mira como ha dicho Vanessa, que... Muy rápido, realmente tuvimos... Dile los plazos, que les interesa mucho lo de los plazos, ha sido en Madrid. Realmente en así, aquí en Madrid. Apenas llegamos, como te comentó comentó Vanessa, llegamos el 10 de agosto, fueron el primer día, bueno, en la instalación, quedarnos en un hotel, todas estas cosas. Este Apenas ya teníamos, al segundo día conseguimos un piso, una habitación, gracias a Dios, ¿verdad? Y ya desde ese mismo día nos fuimos a la comisaría a pedir la cita, ¿ok? Ese día fuimos, hicimos nuestra cola muy temprano, ¿verdad? Nos atendieron. ¿Había mucha cola, Alfredo? Mira, realmente sí, sí había. Había yo creo que alrededor de 50, 100 personas afuera. Pero pasa muy rápido, solamente te piden tus datos, te dicen por qué vienes, asilo y te dan la cita y te envían a otro lugar. O a sea, otro lugar, pero ahí no entregáis la documentación, no, ¿no? nada de eso, nada. Tú, o sea, te dicen por qué vienes, por asilo, te dan eh, una solamente. cita con una dirección donde vas a acudir y a nosotros nos tocó al día siguiente. Al día siguiente esa pues, segunda cita, donde segunda ya entregas todo, caso, ¿no? Okay. El este, vas a la hora, a la dirección en que te dan, ¿verdad? Llegas allá y bueno, y te atienden, ¿ok? Este, ahí sí vas a, vas a entregar todo lo que es las pruebas, te dicen por qué estás aquí, ¿verdad? Pues en este caso nosotros, asilados por la situación XX del país, en este caso nosotros, bueno, Venezuela. Sí, la, el caso que es de que cada todo uno. Todo el mundo la conoce, ¿verdad? no Ahí ap aportamos nuestras pruebas, las pruebas. Tanto como física y digital en sí, drive sí. En Bell Drive las entregamos, nos hicieron ciertas preguntas, nos tomaron las huellas y tuvimos la suerte de que nos entregaron de una vez la carta blanca con el NIE asignado. Perfecto, que ya te lo incluye. Ya eso, lo incluye los que vienen de Venezuela, si piden el asilo, no es necesario que pidan NIE, porque ya se lo incluye. Exactamente. Y una vez te incluye, te asignan un NIE, ¿ok? Claro. Te asignan un NIE, ¿ok? Este, bueno, ahí. Eh, realmente salimos muy contentos porque nos atendieron muy amables y muy cordialmente. Nos atendieron bien los funcionarios bien, españoles, muy, sí. Muy bien, realmente muy bien nos atendieron. Y de ahí, bueno, este. Ahí ah, a esperar ahora sobrevivir seis meses. Seis meses. Eso quieren saber los prilines mucho. ¿Cómo se sobrevive esos seis meses o, o los tres años, que lo tienen Mira, más difícil? Toma, seis meses. te dejo el micro. Recuerda los prilines que Vanessa y, Vanessa y Alfredo llevan dos meses en Madrid. Dos meses. Dos meses. Vienen dos meses. de Venezuela. Nos cuentan dos. su experiencia tal cual para ayudaros. Toma, Vanessa, mi micro. Mira, dos meses y realmente de a que te entreguen la carta roja, como dicen aquí, con el permiso de trabajo, se extiende a seis meses. Hasta nueve. Hasta nueve. En este caso, nosotros inmediatamente al día siguiente nos recomendaron que pidiéramos la cita de una vez para la tarjeta roja y nos cayó en mayo. Entonces pues imagínate, la tarjeta roja nos viene que llegando en mayo, entonces... Ya, y la habéis pedido ahora ¿eh? en octubre ha sido o... a vos, ¿A vos, en agosto? 12, ¿O? En octubre, noviemos, en noviembre en Desde febrero podéis trabajar. ¿eh? Okay. Yo lo digo públicamente. Aunque la cita luego para el canje y Del documentos canje, ¿eh? en mayo, es a los seis meses. Okay. Desde la primera blanca. Vale, eh, con seis meses el día que ponga, y ya, ahí ya podéis trabajar. Así no, sí. el, el, el, el, así no nos llegue el. No hemos cambiado los permisos. Dale. Ya con seis meses podemos trabajar. Queda, sí, queda el, el trámite del canje, del canje, el papel, pero es un trámite normal. Okay. Jurídicamente podemos trabajar. No sí. digo porque es una duda muy frecuente. Dale, Escuchame, ¿cómo está el tema de buscar trabajo? Bueno, no sé si me oyen. ¿Cómo el de buscar trabajo? y vivienda y contarles tips que sepáis ayudar, realmente la vivienda la conseguimos a través de una Hay dos aplicación páginas, idealista y badí idealista y, y badí o y Buddy. Buddy, no mira la de Buddy no la conocemos en el canal Buddy. bueno, Buddy, díselo, díselo en Buddy. descarga descarga badí por, por en la aplicación de tu teléfono descargas badí y ahí ingresas a Madrid ¿Verdad? Vas a buscar habitaciones, en este caso, pisos. Y claro ahí vas sea. a conseguir desde la más costosa hasta la más económica de la localidad que tú quieras. Ahí vas a conseguir. También hay otra página que se llama Idealista. En Idealista también vas a poder conseguir... Os piden papeles para alquilaros la habitación. Mira. los los ¿Cómo se hace eso? Realmente, Porque eso lo preguntan mucho. Miran. Hay personas que, por lo menos si vas a alquilar el piso completo, sí te piden documentos como este la nómina de trabajo, que el NIE, todas esas cosas. En este caso nosotros como alquilamos solamente fue una habitación, ¿verdad? Sí, hay este, que piden cuando alquilas una mira, habitación. Realmente nos piden el, el mes. Una anticipado. fianza de, de un mes. Un mes o... anticipado, una fianza, a veces hasta de un mes, hasta dos meses de fianza. Y bueno, nosotros conseguimos una habitación realmente económica. precio ha salido esa habitación más o menos? Mira. Porque es en Madrid capital, ¿no? En Madrid. Os habéis ido a lo más caro, sí. Alfredo y Vanessa. <risa> El otro día hicimos aquí un vídeo que Taila nos demostró que en Toledo, en Ocaña, era muy barato. Sí. Pero bueno, cuéntale sí. a los Prilines para que ellos comparen luego. Bueno, okay. ¿Cómo está en Madrid? Es costoso, pero realmente no se. Pero claro, estáis súper comunicados, eso sí. Sí, nosotros pagamos eh, 250 euros al mes. Eh, relativamente lo conseguimos económico. Okay. Pero, ah, es, vale, vale, perdón. ¿Qué, ¿Qué os iba a decir? Y el tema del trabajo, ¿cómo está? Pero sinceridad, ¿para que ellos el, sepan, el trabajo difícil. realmente es muy difícil muy difícil te lo cuento porque es para, para, porque algunos quieren venir con niños sin niños no saben qué hacer mira te, les recomiendo pues que si es una familia eh, trate de venirse eh, uno adelante, o si es la pareja sin hijos, bueno, vénganse los dos, pero realmente venir con una familia completa con niños es, con difícil. Niños es difícil porque conseguir trabajo como indocumentado, porque nosotros estamos indocumentados, no, eh, bueno, trabajar eh, en negro trabajar, le llaman acá y hay que conseguir es trabajo en negro. ¿Qué os, dicen, ¿Qué os dicen los empleadores cuando buscáis trabajo así? Si en no negro, tenemos el permiso acá. de trabajo, la tarjeta roja con permiso de trabajo, realmente no te van a emplear, no. y no es, es porque no quieran, sino porque tienen miedo de meterse, se pueden meter en problemas graves con, con esto. mira May May nos está diciendo ahora mismo en el chat recuerdo el que vea esto luego que se suscriba y así en los próximos live puede preguntar que ella se va a venir sola me habéis estado comentando que, que es mejor venir solo venir acompañado Mira, si realmente tienes una compañía este, en este caso nosotros somos una pareja y pues no tenemos niños en común verdad les recomendaría que sí, que se vengan en pareja porque es fuerte pasar estos meses así Pero y ya, lo, si el, el sola, apoyo mutuamente de verdad es, es, es muy bueno. Aunque sea psicológico. ¿no? Psicológicamente es, es bien porque estás junto a tu pareja, ¿me entiende Ahora si vienes solo, pues es bastante... Pero difícil. como es mujer, vienes sola, es mucho más fácil porque puedes conseguir de interna, cuidando bueno, personas sí, ancianas. Sí. Yo quería preguntar, ¿diferencias entre cuestando sin papeles, entre encontrar trabajo... ¿Siendo hombre o siendo mujer? Has dicho el tema clave, sí, Vanessa. Es más fácil para mujeres. Sí, las mujeres es mucho más fácil conseguir de interna. Claro, que si tú vienes con tu pareja, pues no vas a querer meterte toda una semana en una casa y no ver a tu pareja hasta el domingo, solamente los domingos. Pero si vienes sola, la mejor opción es que busques de interna, porque así vas a estar viviendo, tienes tu hospedaje, tienes tus sueldos, vas a estar trabajando y es mucho más fácil que... Pasen todo el lapso de los seis meses hasta que tengas los papeles. Jonathan Barrio, sí, invitaré también gente que no sea de Venezuela. Que, no, que me dice Jonathan que porque no invito gente que no sea de Venezuela, que es más difícil su situación todavía que la vuestra. <risa> Dinos tú, por ejemplo, eh, ¿cómo encontrar trabajo el hombre? Porque mira, la mujer lo tiene fácil, ¿no? Con lo que ha dicho Vanessa. Pero el hombre, ¿tú qué le dirías, Alfredo? Sí, bueno, ¿Qué mira, consejo, incluso para Jonathan, qué mira, consejo le darías? te digo, o sea, yo a mí me han llamado cantidades. O sea, yo bajé, bajamos una aplicación sí. que se llama Anuncios. Esa sí, esa es la recomendación. Mira, hay cantidades de aplicaciones donde puedes conseguir sí. empleo. Pero como te vuelvo y te repito, sin documentos, sin el permiso de trabajo es muy difícil. Nos han llamado cantidades de personas, a mí me han llamado cantidades de empresas. ...que requieren mi, mi, mi servicio, me les gusta mi currículum... Sí. ...y cuando les digo, mira no tengo la tarjeta todavía aún me rechazan okay en este caso uno el hombre tiene que buscar empleo en negro en lo que es construcción es lo que nos han camarero, dicho camarero mesonero y, es... bueno, y bueno. aún así tampoco es fácil y en tema de reforma habéis mirado porque dicen que para los hombres en tema sí. de reformas sí que les contratan Alfredo porque les contratan pues para eso para hay un piso para arreglarlo para pintarlo para el suelo como mira, te pagan por días es, Digo yo, eh, lo es que, que es que mira es que inclusive hasta a mi esposa para interna le han pedido el permiso de trabajo. O sea, es muy difícil. Realmente tienes que tener suerte. Sí, que te digo que sí lo puedes conseguir. No, si yo, yo quiero vuestra opinión, para lo que los PRILINES. Lo vas a conseguir, o sea, hay que tener paciencia, constancia y no decaer. Si sí lo vas a conseguir, si sí vas a conseguir empleo, porque realmente hay mucho mucha fuente de empleo aquí. Pues puedes conseguir, como te digo, en, eso, en reformas, en construcciones, tienes que caminar, moverte. Eh, mira, de verdad, realmente tienes que moverte mucho. Se puede conseguir empleo. A Mei Mei le diría que, es que nos dice Mei Mei que Yo of today le rechaza cuando busca el trabajo desde fuera. Eh, Mei Mei, eh, anuncios no te rechaza, ¿eh? que el otro día una chica desde Colombia le encontró trabajo a su tía, mira, eh, que está aquí en España, y negoció todo por mil anuncios estando ella en Colombia. Que no, que nos está diciendo que es que muchos les gusta buscar ya el trabajo antes de venir. Fíjate mm -hmm. ya que avanzados pero yo Today no les dejo. No, desde detecta de... la IP, eh, desde la IP. Pero mil de... anuncios sí, okay. mil anuncios sí, un tipo Que no, lo que han dicho que mucho en la reforma eh, hay más trabajo en verano sabes por qué porque se van las los dueños de las casas se van de verano y sí, entonces sí, aprovechan sí. para reformar la casa que el que son trabajos mira de que sí que dos días, cinco días y, y, ¿Y eso que, te ayuda mucho claro te ayuda mucho sí, porque son cinco días pero es un y que ¿Y habéis traído ahorrillos o cómo hacéis por pero, claro eso es otra cosa tienes que traerte realmente un fondo para un aguantar fondo no y por lo menos nosotros traemos un fondo de, para aguantar un mínimo dos tres meses ya sabiendo la, la ya sabiendo aquí, que a mí me preocupan que... sobre todo más que vosotros los de seis meses me preocupan los de tres años Alfredo bueno y vanessa es que es los que me preocupan que más bueno, no, vosotros los años, también pero claro. un poco menos vosotros sí, sí. porque ya tres años son bueno, hay tres, que, tres años, o sea, hay, hay que intentar que, ayudarles también decimos, claro. nosotros en Venezuela hay que moverla aquí en Madrid para, para aguantar tres años trabajar no, no. de lo que ¿Qué le dirías a los trabajar años, años, de lo que te vanessa? de lo que salga aquí en Madrid dos meses no sé qué decirle a los tres años. No lo sé. O sea, simplemente de seis meses tienes la esperanza que en seis meses puedes trabajar legalmente. Pero ya de tres años. Me estoy poniendo no. ya en caso máximo, ¿vale? Por, para que claro. los demás casos sean sí. más fáciles. Lo que nosotros recomendamos es que entrando pidan asilo de una vez. Oye, la que Tayla, que viene el próximo domingo, estuvo el pasado. Ya lleva año y medio. Año y medio. Año y medio. Y le queda otro año y medio. Una positividad, bueno, a, a, una a, alegría, unos pisos baratos que ha encontrado, ¿Ha pero algunas habitaciones. No, no, se lo han buscado. Ah. Saludos y nos está viendo. Uh -huh. No, que hombre, también. <risa> Escucha, vamos a ir de eh, tema. Bueno, este no me gusta preguntar, pero lo pregunto. Tema de xenofobia, ¿habéis encontrado algo? Que nos dice. Mira, realmente o aquí nosotros no. Realmente nosotros no nos hemos encontrado con ninguna de esas personas. Realmente, gracias a Dios, no. tampoco Algunos bueno. habrá como en todos los sitios. pero no, vamos. Habrá, pero aún, no, aún todavía no. Pero en el 99%. No, no, realmente muy buenas personas. Aquí nos han acogido muy bien, realmente muy bien. Y Vanessa, tú has estado en Colombia, me has dicho antes de venir, cuatro meses, ¿no? Sí. Cuéntales eh... un poco cómo está la situación en Colombia para un venezolano. Bueno, estuve en 2017 sí. en Colombia, cuatro meses, pero salí de allí fui de nuevo a Venezuela y luego me vine acá. O sea, Colombia ahora, ahora, ahora no es el mejor país para emigrar, para trabajar, para para lo que los venezolanos buscamos al salir de allá. Pues Colombia no, no me parece ahora mismo el mejor país. Nos pregunta Willaf ahora mismo en el chat que cuánto dinero le recomendáis para sobrevivir con su esposa y dos niñas seis meses iniciales en el País Vasco. ¿Qué Uy, cantidad mira. sería la recomendable, Alfredo? No, no. En ah, casos reales, mira, ahora mismo, no. Mira, te digo que nosotros. Seis meses, por favor, en el País Vasco. Nosotros sacamos. Esposa y dos niños. Alfredo. cuenta, le voy a dar más o menos ¿Qué? un. Estimado. Es que, frilines. Este es un caso fácil. Un fácil. Este un es, es un caso fácil. Un estimado, mira, de nosotros que no tenemos hijos, pagando piso. Pagando comida, pagando pasajes, porque aquí también el costo de movilizar. ¿Cuánto costó el pasaje más o menos por cada uno? Más o menos. Mira, así, para que no, se hagan una idea. Costó Aunque es un mil dólares. Por, cada... por barba. Por, por cabeza, vamos. Por, por, por... Es correcto. Mil dólares. A y con, eh, bueno, vale. No, que hay, bueno, es que hay unas agencias, te devuelven el, si no vuelves el de vuelta. Mentira, ¡Ah! mentira, no te lo devuelven, ya nosotros hablamos. ¿Por con fly, fly Travel, sí? ¿Sí? nos ha dicho andreina vamos yo no lo he comprobado eh ni no pues mira o sea. nosotros compramos en los boletos ida y vuelta porque entramos como turista claro. ¿verdad? Y sí el... es que te lo obligan por eso entrar como turista y la agencia nos llamó este, unos días antes del, otra vez de devolver de a ver si dijimos, vais a nos volver nos vamos a quedarte no bueno te lo vamos a aplazar por un año pero es irrevocable no se puede y transferir? lo puedes traspasar a otra persona no se puede transferir. no se puede traspasar ¿Tienes que utilizar pues por... es que andreina ha descubierto una agencia que se llama fly travel Andreina es de Venezuela y está en Colombia. Eso colabora mucho, es una de la audiencia, como todos. Y Flight Travel te devuelve el dinero Uy. si lo anulas luego. Mira. mira sí, sí, la era la algo que había Y digo mucho el nombre Flight Travel, no tenemos nada con ellos, pero como mucho luego preguntáis cuál es el nombre ah, de no. la agencia, se llama Flight Travel. No, realmente. Y ¿no? es gracias a Andreina, ¿eh? que bueno, lo descubrió Andreina. Por si evento, lo está viendo. Prueben con Fly Travel, porque nosotros en la agencia que compramos, este, les digo. Nos dijeron no le podemos devolver el dinero. Mira, Estefania Velázquez ver? nos dice que valen 680 dólares. ¿Sí? Dice ella depende ahora mismo. La, la temporada. Claro, ah, Recuerda que vinimos en agosto y es la más cara, ¿no? Temporada de, de, de vacaciones, la... verano aquí. Claro. Y nos costó mil euros, 940 euros más el seguro, perdón, 940 dólares más el seguro, casi mil dólares cada uno. Mira, y vuelta. mira lo que nos dice Samir Sanz. Os agradezco mucho los que hacéis preguntas y también responderos entre vosotros, por fin. Así entre todos llegamos mucho más, ¿vale? Inteligencia colectiva. Samir Sanz, por favor, ¿podrían hablar sobre su experiencia del asilo? Actualmente dicen que han cambiado algunas cosas. He visto todos los vídeos anteriores de Prislain, muy bien, pero dicen que han cambiado ciertas cosas. Cuéntales exactamente cómo es ahora el asilo, Alfredo y Vanessa. Bueno, ahora mismo lo que has dicho, pero, pero es que. Hay vale. cosas? Básicamente es lo, lo que conté y bueno. Esto es de ahora mismo, ¿eh? Ajá. Una, vez, una vez que tú llegas acá, pides tu asilo, tienes tu tarjeta blanca. Tienes que buscar un lugar para empadronarte Una vez que tú te empadrones, eh, tú puedes pedir, que eso también te ayuda mucho a esperar esos seis meses para poder trabajar Tú puedes pedir ayuda social Pero para todo esto tienes que empadronarte Para pedir una tarjeta sanitaria para la parte de la salud también tienes que empadronarte o sea... ¿Cómo se hace para empadronarse habiendo alquilado una habitación? Nos lo preguntan mucho Ok, tú te empadronas ya sea con... Un contrato de, de tu piso de o de, de tu habitación puede ser un contrato que te den o también puede ser con algún alguna factura de, de, un, de un, servicio servicio básico, básico. un servicio público cómo lo hiciste exactamente vosotros Mira, alfredo un contrato paso por paso para que, que lo un contrato de arrendamiento de la habitación okay. Este, con eso fuimos al ayuntamiento, pedimos una cita, aquí todo es por cita, vale recalcar va aquí, por todo cita. por cita, todo. Oye, para salir aquí en printline también va por cita. Todo es por ¿O cita, no. <ríe> es que si no no habría control. Baja el ayuntamiento de Madrid. Habiendo alquilado una habitación sin tener papeles. Se sin lo dejamos papeles, claro. Sin tener papeles. Por eso, que eso le no, es alquilamos así. la habitación, este le Ahí al llegar acá tienen que antes de tomar una decisión Estar bastante informados porque en el caso de nosotros, nosotros alquilamos la habitación, necesitábamos empadronarnos y nos dio, el muchacho que nos empadronó, nos dio un contrato. Nosotros normal fuimos, nos empadronamos, un mes después llegó la, alqui la que alquiló realmente el piso que tiene un contrato legal. Y bueno, supimos que el muchacho nos dio un contrato que un contrato realmente falso. pero sirvió para empadronar. Nos empadronamos sí. y nos Vale, para pero él. aquí pero cada uno da su opinión. Yo sí. claro, claro, cada uno, pero claro, o sea, que el chico había alquilado una habitación a alguien, a una española no, o no, a alguien, y, no y a su vez os alquiló una una habitación a vosotros. A ah, mí no sería falso, podría sí, por entre comillas, otra cosa es que él no estuviera autorizado a realquilar las habitaciones. Pero vosotros tampoco tenéis la culpa. No, decir, no, no, claro, no te lo digo nada. desde el aspecto del derecho. No te lo digo. También, sí, la prueba es que estáis en padrón. Lo que le decimos es que o sea, a la hora de que vayan a pedir un contrato, verifiquen mismo, los datos. Con un, con alguna Oye, factura ¿Y el piso lo encontrasteis desde Venezuela o ya una vez que llegasteis no. aquí? Que Muy difícil. Te digo. ¿Y cómo hacéis el primer día? Queda pagado. A ver cómo llega uno a, a España y Vinales. dónde contamos Nos Nosotros. 15 días antes quince días antes de venirnos a Madrid bajamos eh, descargamos la aplicación Badi y mira buscamos buscamos buscamos si sí nos contestaban pero muy difícil porque nos decían bueno ven a ver la habitación que estando allá cómo verdad, venimos no. eh, decidimos venirnos Oye, así que, que el otro ayer una chica le encontró trabajo a su tía por mil anuncios estando ya en Colombia y cuando le decía, ven aquí ya, pues mandaba a la tía. Estuve pero bien, bueno, es broma, pero, pero, otro caso. pero es cierto el caso. ¿sí? Nosotros nos arriesgamos, nos venimos así, yo pagué, bueno, pagamos una, una noche de hotel, sí. ¿ok? Llegamos a Madrid, llegamos ese día al hotel, nos quedamos. Y esa misma noche, ya con la aplicación, Ay, empezamos yo. a. A buscar, conseguimos una la que lo... y cuál es bueno, no pasa nada. Y cuál era la aplicación, es que body, body. Body. con body. vale. Apuntarla de letras, -A vale, eso ve Latina. Pero desde allí no te dejaba funcionar, ¿no? Desde, desde Venezuela. Venezuela sí. Sí. Ah, pero te ofrecían ver el piso pero y claro, no ver el piso si te gusta. Ya para entiendo, ya y entiendo. Y estando es muy difícil. Oye, deportan aquí a la gente, no. No. si te pillan sin papeles y no, sin no, tarjeta no, no. blanca ¿cuál? y sin tarjeta roja y tal, díselo claro, porque eso hay por ahí alguna fiesta que les mete miedo y luego claro. mucha Ay. gente tiene miedo. Hay gente, tú me has contado, un amigo vuestro peruano, Perú, atentos, un amigo. Cuéntale lo que le pasa a tu amigo de Perú sin dar nombre, no pasa nada no, un amigo que conocimos estando aquí pues él ya tiene tres meses realmente son tres meses 90 días como turista que tienes como legal aquí después de 90 días ya pasaría quedar realmente como y regular, regular aquí en el país. Lo recomendable es que pidan el asilo antes de esos 90 días. O sea, exactamente si llegan de una vez lo hagan lo más rápido. Sí, la ley dice que al mes y sí, cuanto antes mejor. Lo eh, lo de más hecho más. muchos de vosotros nos habéis dicho que si lo pides rápido te dan la cita más en rápido. En cuanto antes lo pidas mucho sí, mejor. Sí, si lo pides un año y medio después aparte que la ley dice que lo pidas en el en el mes te dan la cita para otro año. Sí, sí, esto, Oye, amigo, sí, no, sí. Pedido... no hay que tener miedo de no hay que tener regularidad con los papeles. No, no, te, va nada, no, no te, van te van a deportar, deportar, no nada. José de Jesús Niño Fajardo nos está preguntando ahora mismo en el chat. Luis, pregúntale si para llegar a España como turista necesito tarjeta de invitación de un ciudadano de España, por favor. Ahí va la pregunta. Ok, si te piensas quedar acá eh, y alguien te da una carta de invitación... Y luego decides quedarte y no es por visita o x turismo multan a la persona que te dio la carta de invitación. Sí señor. Entonces lo más recomendable es que te vengas igual que nosotros como haciendo turista. reserva. Te vienes como turista, eh, tienes que traerte 90 euros diarios. Demostrables. Por, exacto, demostrables. Tienes ¿Cuántos que demostrar. Días veníais vosotros, por 12 veníais? días. 12 días. Entonces, 90, un dinero, ¿eh? 90 euros por persona, por, día. por persona, demostrable por esos 12 ¿Y lo, días. ¿Lo miraron? Sí. No. ¿Lo miran aleatorio? No. no, no, mira, fue aleatorio. Nosotros, no, nosotros nos pidieron fue solamente el, el, las reservas de hotel. O sea, que os miraron, pero eso os pidieron la reserva de hotel. Las reservas de hotel. Nos preguntaron cómo vienen como turistas, cuántos días, 12 días. Estamos motivos motivo claro, recién, recién casados casado, lunes de miel. Día. Y no nos pidieron exactamente el dinero. No, chequearon el pasaporte, nos sellaron y entramos sin ningún problema alguno. Pero sí hay casos de que le solicitan los 90 euros por día, como te comenté, y lo chequean, pero lo revisan. Mira, mira lo que nos dice María Perdomo. Me han informado que venezolanos que han venido a España de países como Perú les están negando el asilo por razones humanitarias. En ese caso. ¿Qué se puede hacer gracias de antemano sabéis algo de eso eh, he Estos son opiniones de, que, eh, de cada uno claro porque estás viniendo estás llegando a, a de madrid de otro, otro país tienes que claro. venir de Venezuela si sí, el que haces en Perú entonces Exacto. y vuestro amigo peruano os ha dicho algo de no, ese? No, Pero él vino directamente él es Perú, de su Perú Perú ¿eh? no se vino Perú de Perú pero si sí he escuchado de venezolanos que están en otro país fuera de venezuela y de ahí vienen a españa y piden asilo si sí les ponen como una pequeña traba porque tú vienes de otro país no vienes del tuyo es ayudarme con las preguntas a sacarle el jugo a los invitados Tienes que venir directamente de ponerme tu país. preguntas el boleto de tu país para poder pedir el asilo, pues si no te van a preguntar, jeje, ¿por qué tú se vienes de otro país y pides asilo? ¿Por qué no lo pediste en Perú? ¿Por qué no lo pediste? En Tengo el una Perú? una pregunta que se me ha ocurrido interesante. Mm, por ejemplo, tu amigo de Perú, Alfredo, lleva año y medio. No, lleva, lleva ya tres meses. Ah, lleva tres meses. Ya pasó sus noventa. Te iba a preguntar, años. claro, que cómo hace él para sobrevivir. Mira. <risas> Yo Creía que llevaba año y medio, pero vamos. No, venga, cuéntales a los ha prilines. Trabajado duro, ha trabajado en Alfredo, que hay que ayudar a la gente. Como, como me dice él, o sea, como jaladores llaman aquí. ¿Y qué marido. es eso de jalador? No, jaladores son las personas que están afuera de las discotecas llamando a gente para entrar, invitando a, las ah, gente a la gente eso mira, nunca lo habíamos dicho aquí. Se llaman jaladores aquí. Jalador aquí Flyers, ¿no? Que reparten Flyer, flyers. toda la noche fuera de la discoteca sí captando gente para entrar en la discoteca para meterlas a las discotecas ese trabajan realmente fuerte me dijo mi amigo peruano que pero se gana money o no no mira no mucho o sea te pagarán Suerte. mira Estefanía nos dice Luis y si me voy de Venezuela y residí cuatro años en Colombia también ponen problema aquí tenemos a Vanessa que residió en Colombia ¿Qué le decimos a, a yo no chica? yo no tuve problema porque yo salí de venezuela mi en mi pasaporte yo tenía dos años eh, en, en colombia pero yo me fui a venezuela y de venezuela una semana después que ya había sellado el pasaporte la entrada de venezuela pues una semana después me vine a españa y no he tenido ningún inconveniente Entró Andreina es este, vale, Andreina es Andreina, es que Andreina quiere venirse para acá. No, que es que, vale, no, era una cosa. Ella está en Colombia. Ella está en Colombia y cuatro años, ya cuatro años exacto, y se va a venir aquí a España Pero, desde Colombia. Habría que, ¿Que si Habría a... que se pase por Venezuela primero, ¿qué la recomendaría Si tiene ya algún documento colombiano, una nacionalidad. Ella es colombiana. la que ha descubierto lo de flight Travel. Si sigue siendo venezolana, su nacionalidad sigue. Sí, sí que entre por Venezuela porque si viene de Colombia la van a decir porque tú vienes de Colombia claro y del pasaporte hay problema en Venezuela ahora con los pasaportes porque lo que no sé cómo tendrán reina el pasaporte para nosotros si lo tenías bien el pasaporte si ¿no? lo tienes vigente no es ningún problema ahora y si, si, si no lo tienes, lo tienes vencido, hay el, que hay que hacer mira es un rollo ahora es un rollo no es renovarlo muy difícil es muy no. difícil con los juegos. piden plata o algo He conocido casos de que sí, le piden hasta X cantidad de dólares para, Joder, para y renovártelo cuidado, y cuidado con eso en Venezuela. En Venezuela, en el aeropuerto, tienes que guardar muy bien el dinero cuando vas a salir, salir y más a lado Porque saben que vienes con dinero. Sí. Guarda todo. Fernando Solorzano nos pregunta: ¿Cuánto gana su amigo peruano de jalador? Mira, es, es de pregunta directa. Le, le pagan es por. O sea, depende de las personas que logre meter a la discoteca. Me dice que hay noches que Puede ganar hasta un máximo de 60 euros, pero hay noches que le van hasta 20 euros nada más. Y depende de la suerte, o menos, eso se trabaja todos los días o son los fines de semana. Mira, de semana. jueves, viernes, sábado, domingo, cuatro días a la semana, pero que son bastante fuertes. Sí, que es duro, día, duro que es duro. Puede sí, sí, ser es que, es que aquí entra en España el trabajo es duro ¿eh? todos, ser, eh puede ser que ya, ya veréis. Que Puede ser una noche que saque Herberto. hasta 60 euros, como puede ser que saque solamente 10, 20, eso claro, depende de la suerte no más, que tenga. 60 lo veo bien, 10, 20 ya. Es muy difícil, entonces me dice que a veces le va bien, a veces le va mal, una noche compensa la otra, pero es fuerte. Jorge Duque, Luis, porfa, ¿dónde puedo pedir el asilo? Acláraselo, Alfredo, sí. Vanessa. Este, Tienes que ir a la Comisaría de Policía Nacional, en este caso, la de Aluche. Okay, ahí vas y pides solamente la cita, vas a decir, yo vengo a pedir cita por asilo, De ahí te van a trasladar a otra comisaría, te dan el papel con la hora y la fe y la dirección de esa comisaría. Lo ha, lo ha dicho muy hotel. claro al principio del vídeo, le dais luego eso. Sí. Mira, nos dice Jesús Rodríguez. Hola, Luis, coméntale si está estáis contentos de venir a España. Mira, sí. Lo dice así la pregunta. Yo sí, sí. realmente estamos muy contentos. Es muy bonito, bonito ¿eh? También es eh... muy bien un Me país gusta. muy bonito realmente nos han acogido bien ¿okay? difícil conseguir trabajo pero no imposible o sea, tienes Exacto. que tener paciencia y, paciencia. Fe. paciencia y fe que si se consigue una vez que uno que estés trabajando este, pues ya las cosas cambian las cosas cambian pero vuelvo y les repito tráiganse un dinerito ahorrado para Exacto. poder aguantar es mejor que sobre meses. que, es que sí porque una vez que se te acabe el dinero aquí empiezas a angustiarte ¿Cómo está que me ha dicho Vanessa el tema de la ayuda social aquí bueno lo de la ayuda social eh? poco, pistas, ayuda para que yo pueda. nosotros no o sea nosotros puedes pedir ayuda social ya sea a través del ayuntamiento con una trabajadora, trabajadora social, social o por organizaciones ONG o sea las ONG las organizaciones sí. estas ¿Cuáles son los pasos? Eh, bueno, tienes que empadronarte y luego de empadronarte pides una cita. Aquí todo es por cita, se alarga un mes la cita tal vez. Una vez que te toca la cita, tú le planteas tu problema. Mira, por lo menos nosotros, ok, no hemos conseguido trabajo, eh, estamos asilados, no podemos trabajar. Conocemos personas que están recibiendo ayuda de, de organizaciones y realmente los ayudan bastante, los ayudan con dinero, el hospedaje le pagan pisos, o sea los ayuda la, la hasta que obtengan exacto, la tarjeta del metro todo le pagan todo, pero hasta que tengas el permiso de trabajo, te ayuda que cuando ya puedes trabajar ya tu ayuda se quita pero te ayuda sí. a resistir todos los meses. Acótale que no es que te la dan de una vez, nosotros uno le hemos Te la van querido. dando a cachitos, eso es, ¿no? Eso es por cita. Mira, ya me, me imagino que para empadronarnos fue una cita de 30 días. A vosotros lo de la cita pero es que tiene que ser porque claro, es que si no imagínate las colas si no hubieran citas. Nos empadronamos y nos pedimos una cita para la tarjeta médica 30 días más. Ah, eso hablarles de la tarjeta médica, ¿cómo va la tarjeta médica? Ya, Con gracias el padrón. Dios. Con, Con el padrón, padrón. vas va a un lugar un y... centro médico más cercano de donde estés viviendo todo no no solo una no. urgencia que te estés muriendo te no. es que lo han preguntado a veces todo, no, una todo. emergencia te atienden todo te atienden una... cualquier cosa sí, sí, sí, si pero... tienes un catarro te atienden también, también. Sí. inclusive así sin sin el padrón y si tienes vas, le planteas el, el, el la claro. situación y te atienden perfecto lo legal es que te empadrones y vayas con el padrón y te den tu, tu tarjeta pues mira nos dice José altube muy buenas amigos soy venezolano resido en panamá y tengo mi residencia panameña y quiero viajar a españa tendría algún problema con eso si viajo a españa siendo residente panameño Chompe, estas ya son las preguntas más difíciles, sí, que os digo. Sí. Ya. Ahí realmente sí, no te sabría dar la respuesta, porque si claro. ya tiene residencia panameña... Sí. Hombre, poder venir eh, puede venir, otra cosa es pedir el asilo. Cosa es pedir el Pero, asilo, asilo pedir. Claro, Pero tiene otras vías, la vía como voluntario o como residencia por estudios, que le Ajá, permite trabajar claro. 20, minutos, 20 horas al día, claro. o, sea, lo que de, o sea, la semana, perdón. Depende cómo vaya. Claro. Cómo eh, venir queriendo. puede venir, otra claro. cosa es pedir el asilo. Eh, Yo recomiendo, al que no tenga la posibilidad de pedir el asilo tarjeta roja, puede venir como estudiante o como voluntario, que se ahorra el curso. Ajá. Y le permiten eh, estar aquí como voluntario o, o como estudiante y también le permiten trabajar 20 horas a la semana, eso sí, la mitad, 20 para estudiar o voluntario y 20 para trabajar. Es una vía, claro, son vías vale bueno. sí ahora pero ese sí. caso de recibir claro puede, hombre yo si fuera él lo intentaría y si no me admiten el trámite pues me hago como la de estudiante pero vamos eso ya cada uno escucha eh... no bueno Luis me recomienda para quedarme Valencia o Madrid a Jorge Duque le recordáis Valencia no. o Madrid Valencia qué no. os ha parecido Madrid Valencia la conocéis no Valencia no tengo un amigo en Valencia tengo un amigo en Valencia le ha ido bien le ha ido bien Madrid es la capital. Pues aquí está yendo en Madrid. ¿a me aquí bien, ahora yo, yo os veo bien. Sí, aquí es más Madrid. inclusive aquí por ser capital, aquí vas a conseguir más empleo, pues más oportunidades sí. de empleo. No bien. te digo que en Valencia no la consigas, pero. Dice Edwin Villa, ¿se puede solicitar asilo en el aeropuerto directamente? No, eso, eso es otra. Esa sí. es otra de que, mira, contéstale. Sí, se puede. Y realmente, o sea, bueno. Sí se puede, pero campo. se aconseja si sí. aconseja ¿En que lo hagas bueno, de personas luego van todos al punto... aeropuerto es, cada... es su opinión ¿eh? en uno... mi opinión yo o sea yo en mi opinión pienso que te ahorrarías mucho tiempo porque estás ahí en el aeropuerto y lo que dura tal vez el lo, el asilo de tres años dos años cuatro años ahí te lo resuelven en seis días te dicen, te sí te dicen o, no? Sí o no o sea te niegan o te prueban el asilo pero te ahorras muchos años y de igual manera eh, Hablaron sobre una visa humanitaria que dan ahora a los venezolanos solamente, que es luego de que te rechazan el asilo. Claro, es que lo que ocurría con el asilo en el aeropuerto es que cuando tú lo solicitas efectivamente, en vez de estar tres o cuatro años para resolverte, que estáis tres o cuatro años que podéis ah. trabajar bien y residir y todo legal, ¿qué pasa? Que esos seis días está uno retenido en el aeropuerto. Allá. Y como la, al final como lo denegaran, te devolvían. Es cierto también lo que dice Vanessa, que ahora si eres de Venezuela no lo devuelve. devuelven. No te devuelven no también te devuelven. es lo que nos ha dicho ese Andreina, que ahora hay una orden ahora de esta semana, que a los que vienen de Venezuela Le, les dejan pasar. pasar directamente, para, para que no lo pidan en el aeropuerto. Por humanitario. por humanitario. Y te digo una cosa, bueno, no me meto más, os dejo vuestro testimonio, que no quiero. O ya conmigo ya sí, me verán. Hay, hay muchas opiniones. Hay muchas opiniones. Cada uno, yo lo pediría en Madrid. Sí. Eh, Vanessa lo pediría en el aeropuerto. Nosotros, sí. lo, ¿Y tú, mira, nosotros Porque al principio, para que no lo en el aeropuerto, eh, escucho, te íbamos eh, te, te, te a contar. Nosotros al principio lo íbamos a pedir en el aeropuerto y veníamos con con ya con esa idea hecha. Eh. Pero nosotros, ¿Qué pasó? qué pasó, nosotros sellamos el pasaporte y a nosotros nos estaba orientando una señora que sabe bastante de todo este tema de papeles en Venezuela. Acá, ah, ella aquí. está acá. Entonces ella nos dijo sobre lo, del lo de hacerlo en el ah, aeropuerto. Nosotros lo íbamos a hacer y nosotros dijimos: bueno, vamos a sellar. Entramos, llamamos a la muchacha y que nos informe dónde se pide el asilo. Uh -huh. Ese fue un error porque tienes que hablarlo antes de que antes te sellen sellar, el pasaporte. Antes de pasarlo, ah, claro, de la sí, porque. Ya, ya vas a la cola la normal. Eso. normal porque yo, en, yo caso, ¿eh? en bueno. caso de que a ti te lo nieguen, el visado de la visa humanitaria que te colocan, de que te niega el pasaporte sí, y eso, trabajar te directamente. ponen directamente el visado en el Hombre, pasaporte. Puede ser una vía para los arriesgados. Yo no digo, claro, a mí, yo me acabo de enterar con Vanessa. Que claro, que es que lo normal es que te lo denieguen y te devuelvan pero efectivamente hay una orden hay una orden de que a Venezuela no se le puede devolver ver, y ahí me encaja con la información de Vanessa sí, aquí cada uno pone su opinión claro claro claro y entonces es un atajo es, justa, es una at mira una para el que no tenga para los seis meses ahora, yo no es? digo que lo hagáis pero esa información es nueva ¿eh? ahora, es nueva me estás diciendo tú este, no sé si ya volvieron a cambiar la situación y están dejando entrar al, al que de venga esta, de Venezuela es de esta semana nos lo ha dicho Andreina vamos sí, tampoco aquí dejado. cada uno da su información hay que contrastar que a Venezuela desde esta semana eh, os dejan pasar. nos van a estar mirando en el hotel, los 90 euros y no sé qué. Sí, no. Hombre, miran si no sois delincuentes y eso, pero nada más. Porque, como saben, y precisamente creo que lo hacen para que no hagan lo que tú estás proponiendo. Que quede claro que lo propone Vanessa prislin Yo no lo veo ilógico del todo. ¿eh? Aquí buscamos siempre caminos. Claro, no son opciones, son opciones, pero Hombre, no sé O para si el que todo... venga sin el dinero, los 90 euros. Eso. Ah, claro. eso sí antes de poner el sello ¿No? antes, de es antes de colocar el sello no es que realmente nosotros íbamos a hacerlo así no no, pero se habían puesto el sello no oh, que por... que no cuando ya teníamos ahora el cuando teníamos el sello y preguntamos claro. ya te sellaron sí ya no puede ahora os preguntaría cómo es pedirlo en el aeropuerto y nos lo contaría de primera mano <risa> <risa> ya lo saben si lo quieren hacer y arriesgarse nosotros queríamos arriesgarnos a eso pero sabíamos que iba a ser la vía más fácil en tal caso eh, pero no, no salió como quería. <risa> Mira lo que dice aquí. Eh, a ver si sabéis esta. María, perdón. Mo. Hola, si estás esperando por la cita por razones humanitarias y surge una oportunidad para ser contratado como personal altamente cualificado por una empresa, podría dejar el proceso de asilo. ¿Vosotros lo sabéis? Si se dan cuenta que están trabajando, pierden ayuda. Claro, pero sí lo podrías hacer, María. Renuncias Mira. a la solicitud de asilo, es que altamente cualificado te contratan en 20... No, no, no. Días y te dan el permiso. Tiene la obligación del Estado de responder en 20 días. Escúchame, pero eh, también he escuchado de que cuando es por trabajo tienen que pedirte estando tú sí, en sí. Venezuela. Sí, pero este es, sí, esto es una vía especial también. Claro, he escuchado Yo. también que si es sí, un sí. contrato de trabajo aquí en Madrid o en España, donde estén estando ya aquí, este sí, te, te agilizan el proceso. Pero no sé si te o sea... Sí, pero lo que pregunta María si sí es correcto, porque ella se ve que se lo ha estudiado bien. Porque, uh -huh. No, ella lo pide por personal. Es que hay una ley de emprendedores <risa> especial, es un tipo de contrato especial. Sí que te, mi opinión sí que te lo daría María. Lo que dice él también es correcto. Pero si es por altamente especializado, sí. Es que es la ley de... Tú siempre puedes, al asilo siempre podéis renunciar en cualquier momento. Claro. claro Vosotros claro, tenéis, no obligado, claro, no entonces tu mañana te viene una empresa y que te contrata en 20 días por una ley que hay de emprendedores. Uh -huh. ¿Para qué me voy a esperar seis meses o cuatro meses? El renuncio es que renuncio que... a la petición del asilo y además eso te lo hace la empresa. Mirar la ley de emprendedores. Se llama contratación de personal altamente cualificado. A lo mejor tú podrías entrar, que eres sí, piloto, sí. ¿no? Sí, yo soy sí, piloto eso. privado. A lo mejor por mí a una pista. No, miraron luego no, los no, vídeos. Es claro, es, es una un ley acuerdo. especial que hay de emprendedores, igual que hay para los venezolanos. Es que hay siempre, claro, los, es lo que les enseñamos en el canal, caminos es un es poco Como te digo, un amigo está inclusive en eso, pues, tratando de ayudarnos. Y me ha dicho que yo Que en te, te mire la ley que de emprendedores. Que va, aunque, claro. Que con un contrato que alguien nos Mira, Alfredo, si el... una empresa de España dice que te tiene que contratar a ti, Ajá. porque eres altamente cualificado, eres correcto. se va a inmigración. Ley de emprendedores. Quiero contratar a este señor. Eh, eh, el Estado le tiene que responder en 20 días. Pero tiene que ser la empresa la que lo en pida. Que Tú te es. tienes que buscar la empresa que lo haga. Y te digo una cosa: los pilotos están muy demandados. Sí. No, no, te lo juro. en un camino. Sí, sí. El asilo siempre está ahí. Claro, claro, hay que buscar sí. todas las opciones. Muy gracias por las preguntas, Prilene. Si no hacéis esta pregunta, esto no sale. Esto claro. es lo que llamamos aquí inteligencia colectiva. Sí. Ley de emprendedores, palabra clave. Eh, bueno, no, que... Ley eh, de emprendedores. Eh, buenas noches. ¿Piden pruebas si queremos pedir el asilo? Hemos dicho al principio del vídeo, pero sí, si hay sí. que responder, Tienes Alfredo, que rápidamente te... ven trasle Tienes otra. que traerte todas las pruebas que tengas, todas, todas, realmente todas las pruebas, si realmente física, por fotos digitales, lo que tenga, puedes traerte. Ernesto Martínez, ¿qué tipo de pruebas presentaron? Dice así. Mira, en este más o menos, nosotros vamos. Nosotros por protestas en el país. Nada, eh, por persecución política. Pero lo apoyáis en algo, ¿no? Que ap apoyáis en algún documento todo, o algo por todo si no todo te sirve, fotos, todo. Foto, Foto todo, te sirve todo, no, todo. no eh, depende de tu situación. Mira lo que dije Jorge Duque, Luis yo leo textual eh Luis quisiera el contacto de esta pareja, llegamos el viernes y me parece que son diligentes, gracias Yo mira como estáis aquí me gusta la pregunta porque cuando me lo hacen luego en los comentarios ya yo digo yo no puedo dar datos personales Sí, eh, mira os lo digo vosotros si veis luego el vídeo de vez en cuando echarle un vistazo a los comentarios porque ahí luego quieren conoceros si queréis pues eso ya cada uno y eso pues yo yo os transmito vale, vale que yo es que no puedo desvelar vuestros datos no, si no, vosotros que los deje. queréis desvelar o dar un whatsapp eso Deja, ya es cosa de cada uno en los comentarios y bueno nosotros buscamos claro dejar el email no, no tal, claro. dile que nos deje lo ha dicho así dice Luis quisiera contacto de esta pareja que llega el viernes y, y me parece que son diligentes Sí, sí, bueno, le podríamos dar bastante información. ¡Claro! Que ¡Claro! Bueno, pues los que queráis contactar con ellos, eh, ponerlo luego en los comentarios. En los comentarios y vosotros revisáis los comentarios, poner vuestro email en los comentarios o vuestro WhatsApp Ajá. y ellos os contactan. Y ¿Vale? Vale. Si queréis, vamos. Sí, ya. Sí, yo claro, siempre digo, entre todos, entre todos sumamos mucho más. No tenemos ningún problema. Yo, los comentarios, claro, Alfredo, nosotros, si yo os pongo en contacto, si luego lo hacéis casi sí, todos vosotros. Claro. Mira, te acabas de llevar la ley de emprendedores, claro. es una vida por eh, tu profesión, bueno. ahí puedes encajar, eh. Que bueno, si queréis añadir algo más, para no alargar mucho el vídeo, yo estoy a gusto, la audiencia está aquí a gusto también. Pero vamos, algo que queréis deciros, si os leo alguna más si queréis. Lo de los pueblos lo hablamos otro día, ¿vale? Es que estamos también, aparte, repoblando España. A vosotros os gusta más la ciudad, ¿no? ¿O preferís Mira, un pueblo está, tranquilo? Bueno. Ambas, ¿Es que tenemos? Ambas, tenemos. Ambas cosas. Estamos movilizando aquí a los alcaldes de toda España. Así <risa> Mira, os lo digo, ¿eh? Cosas. Realmente aquí, porque bueno, nos ha tocado estar aquí estos dos meses y pero si nos sale alguna opción en un pueblo tranquilo opción, pues, ¿no? No, no no se porque, descartaría porque no es que no, vamos, yo, yo ¿vale? vivo en un pueblo yo vengo aquí a hacer la entrevista amigos es verdad luego sí, sí, no, cercano no, vamos no, vámonos, no muy lejano pero mira, sí. nos han dicho que en los pueblos como tú nos dijiste ahora es más económico los pis sí, mirarlo lo de Ocaña mirarlo de Ocaña que está muy baratos claro, Mira, todo es una claro, también vivir en Madrid centro tiene su ventaja, pues estáis ya claro. no hay Ajá. que estar en un auto, nos preguntáis mucho si hay abono transporte, si que haya abono transporte, a lo mejor claro son a lo mejor 40 o 60 euros adicionales al mes de transporte, Ajá. pero puedes ir y venir todo lo Todos que quieras. Días, lo que y de aquí quieras, salen los autobuses, que... claro. Aquí realmente si sí, bueno, en el en Madrid se gasta mucho en pasaje, eh, comprar el bono sale muy beneficioso. Vale, hemos preguntado más o menos todo, ¿no? La universidad pública y privada, me habéis preguntado a vosotros, os he dicho que las dos son de calidad, ajá, ajá, sí. Tú, sí. que lo sepáis. En la pública piden algo de dinero, pero no mucho, pero es para demostrar que lo vais a usar. Es que si lo ponen gratis total, va la gente ahí a veces a... a antiguamente feo. a... pasa a la mañana. A pero son de mucha calidad, ¿eh? Mira, Jorge Duque os está dando hasta su WhatsApp, anda, apuntarlo. Su WhatsApp Tenés, Toma, venga, no, no, no. lo ha dado en público para que veas os lo leo. Venga, Jorge, le doy tu WhatsApp. Es que los pobres vienen el viernes, los han visto diligentes y con. El, mira, 604 121 446 Me ha preguntado la aplicación que si lo mostraba, como lo ha puesto él, lo he mostrado, ¿vale? Sí, disculpa, repíteme, 604. Ay, ay, ay, que es que van tantos comentarios. 604 121 446 okay, ¿cómo se llama Luis? Se llama Jorge, Jorge, Jorge. Duque, sí. Contáctale. Y sí, mira, otro que es Elizabeth Cuadros. Me gustaría contactaros, gracias. Joder, le, le, le tú tu email, porfi. Elizabeth, ya va. venga, cópialo tú. Elizabeth. Vamos, de aquí ya salís a ropaos total. Elizabeth todos, claro. 19. Si queréis venir otro día, estáis invitados. ¿eh? 188, Listo con Elizabeth, vale y Jorge que, que nada, mira, Prilines, si queréis añadir algo Vanessa, Alfredo, mira bueno, yo le daría la recomendación a todo aquel que viene que busque bastante información como lo hicimos nosotros. Nosotros Pare, no nos parecido. vinimos hacia la deriva, buscamos mucha información, nos venimos con ahorros. No, si señor B. Y este, decían que cuánto ahorros se calculaba y ahora ya para uno solo para seis meses Mira ya esa era. pregunta quedó en, el sí, aire, pues, pero en el aire pues ya ya sin familia también lo puedes decir sin familia sin con familia, varios mira, alrededor, ojo. mira con familia yo les recomendaría como mínimo 600, Es que es difícil 800, también 800, según difícil, claro, claro según cada uno puesto, claro, y, claro, y mira, también según la posibilidad nosotros con, pagando piso, pasaje y solamente... Pero no día, es lo mismo el piso en Madrid Capital que no caña. Que en, que en otro piso, pero como te digo, nosotros gastamos alrededor, <risa> A, a la de con eso. Alrededor de <risa> Siempre puede cambiar. 600, 650 euros mensuales. calcula para los dos, ¿no? Nosotros Palos. dos, ¿verdad? Ahora en familia. Ya es claro, más, claro. Claro, poquito más. Pero también hay ayudas, ¿verdad? Si la ven a la persona apurada, la van a ayudar. Sí, uh -huh. sí, sí. sí. Supuesto, a que sí supuesto. no hay casos sangrantes sangrantes no no no pero bueno tampoco tampoco, tampoco es que... venir a lo loco claro no no no no, no lo recomiendo está clarísimo que vengan a lo loco que vengan con bastante información con ah mira un poco de, de vale Jorge Duque está en Madrid ah ya está en Madrid sí dice Luis llegué con mi esposa y mis dos hijos estamos en Madrid vale Jorge te van a contactar se ha, se ha apuntado Alfredo sí, tu WhatsApp lo tiene apuntado eh a ver Rosmery responde porfa Luis qué pasa con Bolivia, ¿podemos ir a repoblar? Pues claro que podéis ir a repoblar, Rosmeri. Claro. Mírate todos los vídeos y pregúntame concreto. ¿Podéis venir a repoblar todos? La cuestión es la manera. No es correcto. Pero se puede todos. Pues ¿eh? cada, cada país tiene una manera distinta. Pues aquí, por ser venezolano, pues es, es distinto. Sí, por razón humanitaria. ¿Por razón humanitaria te van a Daniela, sí, sí que puedes pedir también el asilo si tú te sientes perseguida por razón política o, por, por como dice Vanessa, por razones humanitarias, claro. es subsidiaria, claro. aunque no venga de, de Venezuela. A ver, eh... <risa> como se empieza a leer, todos los que os quieren contactar... Bueno, luego lo veis tranquilos en casa. Luego ellos lo van a ver, lo que lo, sí. están poniendo vale. más teléfonos, ¿vale? Luego ya, vos si queréis, pues ahí los tenéis, ¿vale? Como se quedan los comentarios luego Ahora ahí en el vídeo. Sí, porque si empiezo ya a leeros todo ya. Escucha, qué buena idea crear un grupo de WhatsApp, vale. Os quiero hacer una encuesta si queréis hacer un grupo y si les quería preguntar un día si lo quieren hacer en Telegram o en WhatsApp. ¿Vosotros qué opinaríais así? WhatsApp. Y no, tú tan WhatsApp. WhatsApp, ¿no? no WhatsApp, sí. Vale. No, es que ellos mucho lo proponen crear un grupo. Vale, yo, yo lo creo y lo más gestioné vosotros si lo queréis sí, sí, sí. porque ya con los vídeos tengo eh, que <risa> vale que la que si la comida es cara y que no, si tenéis no. donde cocinar en vuestro piso sí sí nosotros alquilamos una habitación con derecho a todo en el piso desde la cocina baño sala comedor este, lavadora con derecho a todo lo más económico que te puedes encontrar acá en España es la comida. Todo es sí, aquí económico. la comida realmente accesible y económica. Sí, ¿no? Es barata. Muy barata. Me tenéis que decir dónde. <risa> <risa> <risa> Yo te lo juro. <risa> decirme dónde. Es lo más económico. De sí, bueno, claro, bueno, no sé. Bueno, Prilina, es que muchas gracias. Si queréis, añadir. os dejo que os despideis de vosotros, ¿vale? Les digo una cosa y ya que si os ha gustado ponerme un like por fin ahora se van a despedir ellos y el que lo vea y que no esté suscrito pues ya sabéis suscripción y campanita que siempre emitimos en directo y ahora os dejo que ellos se despidan y ya se acaba el vídeo Tómalos. bueno chao espero les haya servido toda la información y bueno estaremos leyendo sus comentarios y tratando de contactarnos con los que necesitan saber alguna información y bueno suerte les deseo la mayor de la suerte siempre con dios por delante y fe y todo va a salir bien Vale, bueno, este, hasta una próxima oportunidad a todos los oyentes y los que nos están también mirando en directo. Este, suerte a todos y, bueno, y y que te pongan dudas en los comentarios eh, la miraréis, duda, cualquier, cualquier duda, duda ponerla video, en los comentarios y vosotros de vez en cuando echar un vistazo al vídeo ¿vale? así me ayudáis me ayudáis un claro. poco con los comentarios vale, vale. Y, ¿vale? pues muchísimas gracias vale. No, vale estamos para Encantado irnos, por... vanessa y alfredo Igual. Chao, chao, chao. un saludo chao chao, chao. chao perilina